Ahora sí. Sí, sí, graba pasa? todo eso. Y la otra vez, espérate, para que tú lo digas, cógela así. Eh, ¿A dónde nos toca ahora? En eh, la recta de Montenegro, la Javiela y las colinas. De eso se trata. Nosotros estamos haciendo este recorrido muy especial en esta ocasión, como cada martes, y estamos trabajando con mujeres que son. Que vienen de violencia de género, que son madres solteras, que están con los muchachos, que están a veces madres y a veces también madres e hijas que tienen denuncias de los tíos, de los hermanos. Hemos oído muchísimas cosas. Ustedes no tienen una idea. Hemos querido hacer esto para que ellas sepan que tienen salida, que nada más tienen que llamar, señores de teléfono, 809-200-1202. 200-1202, inmediatamente usted va a tener ayuda ahí. Esto es 24-7, ¿eh? esto es en cualquier momento, usted llama, no está en la disposición de soportar encima de la pandemia, soportar abusos bajo ninguna circunstancia. Estamos haciendo esta semana llevándoles una salida, una buena salida que es esta, junto al Ministerio Público. Así que ya ustedes saben, hoy nos acompaña además de parte del Ministerio, Está también Laura, una Kirsi de parte del Ministerio, y Laura, que nos acompaña hoy, aparte de, de Hamilton y yo, que somos los que venimos siempre. Una, ¿Un mensaje a la ciudadanía? Este mensaje para la ciudadanía es eh, específicamente, vamos a hablarle a esas mujeres, fíjate, porque me interesa mucho poder tocar ese, esa, ese, esa área, esa línea tan fina que es, el que la mujer sea tan independiente por un lado, que sea tan poderosa por un lado, y sea tan dependiente y que cualquiera pueda manipularla y le va a autoestima. No, el autoestima tiene que estar siempre por encima, siempre en el, en el lugar exacto, para mantenernos firmes. Las mujeres de San Francisco de Macorís somos mujeres guerreras, mujeres innovadoras, emprendedoras. Esa es la mujer macorizana. Esa es la mujer franco-macorizana. Esa soy yo. Entonces, ustedes que están en sus casas y que pueden ver esta a través de Telenor, sepan que hay que buscar ayuda si usted la necesita, que salga corriendo, que llame a este teléfono, que es el mejor mensaje que puedo dejarles hoy.